Aquí. Ya se pone... Sintamos, solo sintamos, más allá del propio sentir. cada vez más sueños y menos fronteras cada vez más dueña de mí misma y menos dueña de nada un milagro